una evolución de prácticamente todo, pero es verdad que en el corto hay muchas incertidumbres. Sobre todo inflación tipos y lo que más nos preocupa pues la renta fija. Es decir, eh, no estamos ahora haciendo grandes cambios en las carteras de renta variable, probablemente revisando si tenemos que tener algo más de ciclo, más que value algo más de ciclo eh, o no, porque ya tenemos algo. Y... Y centrándonos sobre todo en, en quality growth. Y en renta fija, pues hemos reducido muchas cosas con duración. Estamos analizando activos que hasta ahora pues, no los teníamos presentes, como son los cat bonds como son cosas tratando de buscar descorrelación y algo de yield. Y dándole mucho más peso a la que hemos tenido históricamente, que siempre hemos tenido, pero tenemos mucho más peso ahora mismo en... En estrategias alternativas. Eh, comparto mucho la visión que, que acaba de dar Alberto. O sea, eh, nosotros estamos reduciendo desde hace tiempo pues, pues, plazos en, y duraciones en, en la renta fija. Eh, como alternativa y un poco adicional a lo que decíamos hasta ahora, <coughs> fondos ligados a la inflación, que, que puedan tener cierto sentido esos bonos para, para, para sacar algo en, en esta coyuntura. Eh, por el lado de la renta variable sí que estamos variando, virando un poco hacia el value, eh, intentando buscar valor en materias primas o en, o en compañías eh, que, que han sido quizá más castigadas eh, por, por esta pandemia, eh, compartiendo también la visión del, del financiero que al final, bueno, pues es uno de los sectores que ha estado más más castigado durante este ciclo y que creo que, que bueno, pues, pues con la subida de tipos, pues, pues se puede ir viendo beneficiado. Es que vamos bastante en líneas, evidentemente, en la parte renta fija, pues todo lo que sea duración medias y largas, nosotros estamos diciendo fuera, ¿vale? No queremos saber nada. Eh, ahora mismo el mercado tiene un, tiene un gran dilema, si los banqueros centrales se pasan o se quedan cortos en cuanto a subidas de tipos de interés, posiblemente haya más posibilidades que se queden eh, que se pasen a lo mejor, ¿vale? Y eso evidentemente puede provocar problemas en la renta fija, sobre todo la corporativa y la high yield, ¿vale? Por tanto, todo lo que es renta fija, eh, high yield y corporativa, duraciones medias largas, eh, evitar, ¿vale? Centrarse en duraciones cortas. Nosotros ya llevamos, desde hace más de un año, invertidos en bonos de inflación, ¿vale? Para una cobertura. Eh, de todas formas, aquí hay una discrepancia muy fuerte entre la inflación esperada en el mercado, que nos marcan la, las TIRES, los prequibens de los bonos de inflación y las expectativas de inflación. Hay una, y ya veremos ahí cómo, cómo se ajusta. Y en renta fija, donde creo que a lo largo de este año va a haber una ventana, es en renta fija emergente. ¿vale? Y eso va ligado a nuestro posicionamiento en el dólar. Durante todo el año pasado fuimos positivos en el dólar. ¿vale? sobre todo por la diferencia en cuanto a políticas monetarias entre un sitio, entre Europa y entre Estados Unidos, eh, entonces creemos que posiblemente esta, esta subida del dólar tenga su tope, vale y eso ligado a que ha habido una ampliación importante de sprecha en renta fija emergente, sobre todo por el tema China, pues a lo largo de este año posiblemente haya una puerta de entrada interesante en renta fija emergente. Bien. Coincido en, en que el crecimiento económico está siendo robusto. El primer trimestre sale algo débil, pero los crecimientos empresariales, los beneficios van a salir realmente buenos, sobre todo en esas empresas de calidad que mencionaba. mencionado. Y ocurre siempre que, que las empresas buenas y fuertes acaban siendo mejores y más fuertes y aprovechan momentos de, de, de debilidad para comprar buenas empresas a buenos precios, captar cuota de mercado y eso, y eso es imparable. Entonces, yo creo que eh, siendo este primer trimestre por Omicron, por volatilidad de mercados, por situaciones de consumo por un poco más débil, va a haber una aceleración en el segundo trimestre. Como habéis dicho, el factor clave va a ser eh, dónde se queda la inflación a partir del segundo trimestre si de verdad empieza a ceder eh, de cara a la segunda mitad del año y eso hace que los banqueros centrales no tengan que ser demasiado agresivos. Tengo la suerte de que tengo un fondo de inflación, que lo estoy registrando en España y lo queremos apoyar bastante. Pero estamos jugando también a inflación a corto plazo, porque los fondos de inflación normalmente tienen bastante duración. Con lo cual, tenemos un fondito que yo creo que nos ve bastante bien con, con duración bastante flexible. Y resumiendo, la verdad es que estoy, vamos, nosotros estamos, con todo lo que habéis dicho, muy de acuerdo. Es más, nosotros en los fondos, estos perfilados que tenemos, estamos sustituyendo bueno, la, la renta fija. Llevamos años teniéndola como protección. Sabemos que perdemos dinero y lo que hemos hecho en renta fija, en los, en los fondos perfilados nuestros que, que son hiperdefensivos, estamos sustituyendo renta fija por lo que llaman proxy bonds o bond like, que son empresas de dividendo y por supuesto apostando por, por calidad, que es lo que hacemos nosotros.